Escogí el grado de Biotecnología con el objetivo de aprender y desarrollar mejoras biológicas mediante la utilización de técnicas de ingeniería genética. Las asignaturas del grado comprenden parte teórica y parte práctica. Es por ello que se ofrece la posibilidad de acudir a tutorías con los profesores para resolver dudas. La UPNA me ha aportado una gran experiencia dentro del sector biotecnológico porque, aparte de asistir a clase, nos da la posibilidad de acudir a charlas impartidas por expertos y participar activamente en competiciones de biología científica. Lo que más me gusta de esta formación es poder comprobar experimentalmente que lo que estudiamos tiene utilidad práctica. Este grado es para quien le guste el trabajo en laboratorio y quiera participar en la revolución científica que se está produciendo. Desde pequeño me han apasionado las nuevas tecnologías y la informática, pero también otros sectores como la biología y la economía. Es por ello que cuando conocí el grado en ciencia de datos supe que era el idóneo para mí, ya que si bien se basa en una formación sólida de computación, estadística y matemáticas, no deja de lado otros sectores en los que te puedas especializar. Lo que más me gusta es el uso de la creatividad para resolver problemas obteniendo información de datos que a simple vista no dicen nada. Lo más difícil es el cambio de mentalidad con la que vienes de bachiller y el mejor consejo es llevar al día todas las asignaturas y hacer uso de tutorías siempre que sea posible. Mi experiencia en la UNA ha sido muy buena. Me gustaría destacar la implicación de los profesores, ya que hace que pases de odiar a amar una asignatura en cuestión de semanas y, por otra parte, la oportunidad que nos ha brindado la Universidad de participar en proyectos y competiciones en los que hemos aplicado el aprendido. Yo estudié el itinerario de Ciencias de la Salud y descubrí que me gustaban mucho las matemáticas. Entonces, con esta carrera, las puedo estudiar desde el ámbito de las Ciencias Sociales como el científico.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 La verdad es que no tuve nada claro que estudiar hasta bachiller. Entonces me empezaron a gustar las asignaturas del ámbito científico, como la biología, la química, la física, las matemáticas, y el grado en ciencias de la UFNA poseía todas esas materias. En este grado no solo aprendes lo que lees en los libros, sino que también lo pones en práctica en los laboratorios, y eso es lo que más me gusta. Por el contrario, llevar el estudio al día es lo que más me ha costado, pero es posible con una buena organización. Voy a ganar conocimiento y un desarrollo mucho mayor en el ámbito científico gracias al Grado en Ciencias de la UPNA.